además quiero decirte que puedes crear todos los sitios web que necesites de manera ilimitada utilizar todos los dominios que necesites sin pago de hospedaje ya sé que te sigue volando la cabeza así que quiero platicarte de las dos opciones con las que puedes comenzar opción número 1 quién es un cliente es una persona emprendedora que conoció nuestras herramientas y quiere utilizarlas para su negocio nada más opción número 2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 mail marketing, hack plataforma de videos hospedaje de todos tus dominios todos los dominios que necesites como emprendedor inviertes 53.97 de dólar mensual, 1.87 diario tu punto de equilibrio lo encuentras al invitar a dos personas, tienes páginas web, páginas de aprendizaje autorespondedor mail marketing, hospedaje de tus dominios sin costo todos los dominios que necesites, copia completa del sistema de prospección, asesoría para personalizar la copia, capacitación en Facebook Ads, plataforma de capacitación, entrenamientos semanales. Si tomas acción ahora mismo, tenemos bonos sensacionales de regalo, 50 minutos con un asesor para revisar contigo la estrategia de tu proyecto, 95 dólares su costo normal, Revisión de la estrategia de tu proyecto para publicaciones en Facebook Ads, 100 dólares. Ebook, ser empresaria o empresario es para ti. Razones para ser empresario, 37 dólares. PDF, titulares que convierten. PDF, texto seductor, 7 dólares. Total, 239 dólares, gratis, totalmente gratis para ti. Seguramente te van a encantar nuestras herramientas. Así.